Cuando ya hemos creado nuestra primera cuenta en M Director, lo que tendremos que hacer es registrarnos aquí. Sin embargo, déjame explicarte que tienes que esperar unos dos o tres días para esperar que la compañía valide tu correo electrónico. Por lo que yo me voy a registrar con otra cuenta de correo electrónico que tengo asociado al mismo. Una vez que he digitalizado mi correo electrónico y contraseña, voy a dar clic en entrar a M Director. Espero unos segundos y ahora en esta página. Voy a dar clic donde dice entrar. Email marketing, entrar. Como estoy trabajando con una cuenta ya activa, tengo un resumen de los correos que he enviado. Sin embargo, a ti te va a salir una plantilla totalmente diferente. Lo que tienes que hacer en este momento es crear envío, crear email. En este momento tienes aquí todos los seis pasos para empezar a crear tu propia campaña de email marketing. Lo primero que tienes que hacer es crear una nueva campaña. Voy a seleccionar todo este texto porque lo voy a utilizar, lo voy a copiar y voy a dar clic en aceptar. Vamos a llenar estos campos que son obligatorios, donde nos dice nombre del envío, voy a poner aquí, invitación a redes sociales. Como no se va a ver por los, por los contactos, me quedo tranquilo. En asunto, voy a colocar el mismo titular. ¿Quién está enviando? Pues mi persona. ¿Qué correo electrónico de respuesta? Es la otra cuenta que tengo activa. En nombre de respuesta le voy a poner otra vez, invitación a redes sociales. Ahora, en este caso, si tienes, por ejemplo, una... Eh, promoción de zapatos tú puedes poner aquí interés a promoción de zapatos en este caso pues la respuesta será mi correo electrónico invitación a redes sociales es muy importante que tenga la opción que dice con la publicidad de merit director versión gratuita si no quieres esa opción aquí el sistema te va a cobrar 125 dólares por cada envío lo vamos a dejar con la publicidad de merit director y clic en paso siguiente ya estamos en el paso 2 cuando hablas por primera vez, mis plantillas va a estar totalmente deseleccionada. Te va a tocar utilizar una plantilla básica. En mi caso, yo voy a utilizar una de mis plantillas. que ya las tengo personalizadas. Y en este momento voy a elegir la que está aquí. La personalización de las plantillas no es nada complicado. Es más o menos Word. Pero siempre debes tener en cuenta que esta opción es publicidad. ¿ok? Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es personalizar esto. Voy a señalar el bloque y voy a copiar el texto que había puesto hace un rato. En tamaño, obviamente voy a hacerlo bastante grande. Voy a dar clic en aplicar. Y la imagen que está aquí, voy a dar un clic otra vez en el lápiz. En la parte inferior voy a poner a seleccionar archivo. Yo ya tengo una imagen previamente establecida de 800 x 250 píxeles. Clic en abrir, clic en aplicar. Ya estoy configurando el correo como yo necesito ahora voy a cambiar el texto que está aquí el texto previamente ya está tipeado en un archivo de texto normal otra vez clic en el lapicito y simplemente seleccionando todo lo voy a reemplazar si te fijas muy bien esta URL que está aquí no está activa la voy a marcar en bloque, la voy a copiar voy a dar un clic aquí donde está esta cadenita se va a abrir esta ventanita que está aquí y voy a copiar la URL voy a dar clic en aceptar clic en aplicar ya prácticamente está casi todo listo. El siguiente paso es uno de los que más me encanta y es hacer un test. ¿Qué significa? Voy a poner aquí la opción de hacer test. Me está indicando que apenas tengo el 1% de toda la base de correos electrónicos que va a llegar a la bandeja de spam. Esto realmente es increíble. O sea, prácticamente de 100 correos, uno te va a llegar al spam. Aquí puedes hacer un correo electrónico de prueba yo voy a elegir uno que tengo en Yahoo, voy a dar clic en enviar prueba, envío de pruebas realizado correctamente, me voy a ir a Yahoo, aquí tengo la test de invitación, lo abro y voy viendo cómo me va a quedar, realmente espectacular, otra vez voy a M Director, voy a dar clic en paso siguiente, una vez que estamos en el paso quinto, me voy a la opción que dice seleccionar contactos o importar contactos, yo los tengo en una base de datos en un archivo de Excel, por eso aquí voy a poner importar archivos desde Excel, seleccionar archivo, base acoplada, clic en abrir, analizar. Aquí tenemos que esperar un poco porque está haciendo un test de todo lo que tenemos aquí. Donde dice nombres y apellidos vamos a reemplazar por name y en emails vamos a poner aquí email. Como ya las opciones cambiaron de color de rojo a gris, tranquilamente puedo continuar. espero un poco. Y aquí me está diciendo un resumen de lo que yo tengo. No tengo más de 4.000 archivos que voy a enviar en este momento. Me dice que tengo contactos duplicados 92, bueno, etcétera. Clic en importar. Espero un poco. Y me está diciendo que yo tengo 3.372 contactos con éxito. Aceptar. Esperamos un poco que se cargue. Perfecto. Y ahora voy a paso siguiente ya estoy en la opción de programar envío y esta es la parte también bastante excitante porque simplemente lo que tienes que hacer es dar clic ahora en enviar ahora y estás seguro que deseas enviar ahora mismo pues sí, aceptar esperamos un poco y ahora nos dice genial has programado tu envío correctamente y saldrá en breve tome en cuenta lo siguiente que eh, como es una base bastante grande la que yo tengo se va a demorar un poco en irse más o menos unas 2 a 3 horas más o menos